Estamos grabando. ¿Y qué pasa cuando tenemos incoherencia? Las energías son incoherentes, están desbalanceadas, disbalances es igual a la enfermedad. Me enfermo, es cuando hay una, un desfasaje entre consciente e inconsciente. Si El desfasaje sí. es muy grande, no fluyo, algo se estanca y ahí se enquilosa en el, en el plano más denso que es el cuerpo biológico. Sí, el campo bien. morfogenético. El campo morfogenético, el, el principal que habla de todo eso, para el que quiera, es uno que se llama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, sí. S-H-E-L-D-R-A-K-E. -E. Eh, también un capo, un, un Englishman, le falta siempre el T porque es muy English, pero es un divino total también, de él me escuché mil videos. Y también es lo que dice lo mismo, porque el tipo se puso a ver por qué las plantas, eh, él hacía toda su, su investigación en botánica y decía, ¿por qué tipo cierta de tantas familias, cómo sabe cada uno a qué, qué forma tiene que tener, cuál es su función, eh, quién determina eso? Y bueno, y termina sacando esta teoría de los campos morfogenéticos cuando lo empieza a aplicar también los a formas. animales y a humanos. Claro, porque nosotros nos han dicho que en realidad lo que dice es que la naturaleza, por más de que nos quieran decir que hay leyes de la naturaleza, más que leyes, son hábitos de la naturaleza. Y lo mismo pasa con los seres humanos, nada más que la naturaleza tiene también un ritmo como un poco más lento que lo que sería la, la humanidad. Eh, los humanos en, en una vida tenemos que lograr un montón de cosas que la naturaleza tiene tiempo para hacerlo. Entonces lo que veía era que, eh, por ejemplo, hay muchos ejemplos que nos dice que la memoria de estas habituaciones están contenidas en esta inteligencia que nosotros definimos como el campo cuántico, hay gente que le dice Dios, hay gente que le dice universo, como le quieran decir, pero son estas energías primordiales que le dan forma a todo y, y determinan su función. Claro. entonces a, a nosotros nos dijeron que las memorias estaban en el cerebro y formaban engramas, que era como una niñita eh, en el cerebro, y yo decía... No, me, no, me, no, no entendía, digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? no hay lugar para tu vestida tener el cerebro lleno de rayitas, porque algunas cosas me acuerdo, otras no. ¿Cómo puede ser que ahora yo tengo un bebé de que nace ahora 2021 y te agarra un celular y así así lo desbloquea? Vos decís, ¿de dónde bueno, sacó Hay corazón? un inconsciente colectivo que guarda en esa memoria todo lo que sirvió para evolucionar. Exacto, y ese inconsciente colectivo, colectivo es el campo cuántico. Entonces es como que te diga la velocidad de la luz, no, no es una ley eh, que, está, que no se mueve, que son 300.000 kilómetros por segundo. No, porque se vio como que no sé qué cantidad de años, creo que era como que en 100 años se había modificado 20 kilómetros, o sea, todo tiene sus modificaciones y más que nada adaptativas o, ev o evolutivas. Pero entonces en nuestro caso, lo mismo cuando viene un chico de 5 años y Mozart, ¿no? y tocaba el piano como los dioses, por más de que haya tenido un padre viste pianista, o sea, de dónde saca esa vocación por, por tocar y por componer, y tener la facilidad y ese talento. Para bueno, pero vida? ahí está lo que estamos viviendo en este momento, en este cambio, que si sacamos el foco del virus y de la pandemia, ponemos Opa. un poco en que está habiendo un salto de conciencia y que quiere, quiere decir esto en la práctica, que básicamente hay más información disponible y que puede, justamente, morfogenéticamente, puede okay. dar otra forma a la realidad, porque nosotros okay. tenemos justamente en ese inconsciente el acceso a esa información la podemos como sintonizar, download it de la nube, bajarla o descargarla de la nube y descargar nueva información. Información okay. que estaba ahí, pero que no nos era accesible por las interferencias. Sí. Lo que ahora se está borrando son las interferencias y tiene mucho que ver con lo astrológico de estar llegando a este ciclo solar de, de, de 25.000 años y que okay. haya más luz disponible. O sea, esta posibilidad de conectar frecuencias más sutiles y más información y que los humanos que nacen ahora puedan tener un acceso directo, eh, una antenita directa, no, no quiero hablar de, de, la nueva, de las ah. nuevas frecuencias de, de, de, de captación, de, de 4G, 5G, etc. Bueno, pero lo que sí que el inconsciente puede captar otra información que antes no captaba, y que se despierten nuevos sectores de, de nuestra neurología, que nos dan nuevas habilidades o capacidades para interactuar Exacto. con el entorno y con la realidad. La sí. material y la última, y la más profunda o la más inconsciente. Y por eso también esta posibilidad de crear más fácilmente la realidad concreta. Porque sí. podemos empezar a recibir información, por ejemplo, de otros <ríe> seres humanos, desde otras neurologías, y aprovecharlas nosotros también para expandirnos nosotros, ¿no? O, por ejemplo, es que otros si talentos, lo, otras habilidades. Lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces, ahora, identificarlo nada más, ahora lo puedo hacer también voluntariamente, porque si no lo estamos haciendo inconscientemente... Y y que no, no nos, nos educaron para eso. ¿Qué, ¿Qué aprendimos en el colegio? O sea, ¿Qué? lo aprendimos sobre el pasado mayormente, ¿no? Mayormente Total, sobre... Lo que no nos enseñan es que, por ejemplo, oh. todos los grandes descubrimientos que hubieron en la humanidad... Nunca fue una sola persona que salió con ese descubrimiento, sino que el que salió a la luz era el que tenía amigos, que lo podían hacer el bombo, el autobombo, y ponerlo en las páginas de diario, y dicen este fue el que descubrió esto. Pero si uno se fija bien, y miren la historia de las cosas, decir no, había varios que estaban trabajando en lo mismo. ¿Por qué? Porque había varios que estaban poniendo la antena en contacto con ese conocimiento. Sí. No es que ninguno estaba produciendo el conocimiento adentro de su cabeza. Ese conocimiento, lo mismo que el conocimiento, el 100% de todo lo que existe, existió y puede existir, ya está en el campo cuántico. La mayoría está. Pero está podemos todo. generar nuevos. Poder, poder conectar... Vos decías que decías que... Porque acá está la diferencia entre eh, personas que, que están llevando a la práctica la ley de doblamiento del tiempo en el día a día, mm -hmm. la teoría de la ley de Garnier, muchas personas lo están integrando en el día a día. Entonces, hay como dos ramas ahí, algunos dicen que todos los futuros eh, posibles ya existen, y otros dicen, no, si vos estás bien alineado, vos podés crear nuevos futuros, no bajarte los del cuántico, no descargarte los de la nube. Claro, pero yo no. lo que te digo es que en el campo cuántico están, no solo tus posibles futuros, están los posibles futuros de toda la humanidad. De... Por eso sí, te los podés bajar de otros, o los tuyos propios, pero el tema también podés generar nuevos es que para uno siempre va a ser algo nuevo, siempre que trate de hacer algo diferente. Eh, digo, Pero todo lo que... O sea, está toda la información de todo está en el campo. Después yo tengo que ver en cuál conecto, y por ejemplo, va a haber ciertas cosas que igual nosotros, como humanos, en esta 3D, con este cerebro, igual no vamos a poder conectar porque no está hecho para que los seres en tercera dimensión eh, conecten con eso. Que lo, sí lo vamos a poder conectar en 5D, y sí lo vamos a poder conectar en 7D, y a medida que sigamos evolucionando, volviendo a la fuente. Pero, pero es que te quería decir algo que es un ejemplo este de esto, lo que decíamos, de los campos morfogenéticos. Y, y, y bueno, se me fue la otra palabra. Pero es que los, los test de inteligencia, los IQ, IQ test, ¿cómo IQ. es el coeficiente intelectual? Los test de esos se, le, se dieron a través de 30 años el mismo test y se dieron cuenta que sin tener ninguna preparación a todo, porque siempre se hace como medio de sorpresa, es como bueno, listo, hagan esto, ya se veía que después de 30 años, la gran mayoría siempre, el límite de, de, la, de, de los scores, de los valores más bajos que obtenía la gente, eso iba subiendo. Es porque el inconsciente colectivo y esa información ah, ya estaba metida dentro de los cerebros de los que nacían después, porque ya se había practicado mucho y ya se había hecho no solo masa crítica, sino que se había generalizado ese conocimiento, entonces ya en 30 años tendrían que hacer otro coso de IQ, porque si no, naturalmente, siempre va a llegar el momento en que todos saquemos 100. Claro. Y que nos sirva eso en realidad como todo nos sirve para medir mucho. Claro. Sí, ahora eh, ser conscientes de que es una masa, una masa colectiva la inteligencia, interconectada. Entonces... Eh, todo lo que genere cada nodo de esta red inteligente es un aporte a la red y yo me lo puedo descargar. Real. Con los jueguitos, con los jueguitos de los chicos. O sea, todo lo que se ve en el mundo virtual, en el mundo tecnológico, es una manera muy gráfica, muy fácil, muy concreta de, sí. de este, comprender lo que está pasando a nivel inconsciente con este despertar. Sí. Entonces, sí. Eh, la idea es... Eh, este, entender que la responsabilidad sería yo mismo conectar con mi propia eh, despliegue de mi propio potencial. ¿Qué vine a hacer yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cómo me doy cuenta? Y bueno, lo que me excite más. Nosotras es único otro que será jugar al tenis, otro será pintar, otro será eh, ser administrador, otro, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando yo voy haciendo lo que vine a hacer, y esa es la posibilidad ahora, la abundancia va a venir a mí, porque yo voy a estar en una frecuencia más alta vibrando, y la abundancia va de conectar con frecuencias más altas, de vibrar alto, porque eh, digamos que la energía es infinita, entonces si yo conecto con, esa, con frecuencias más altas, conecto con la energía infinita. ¿Sí? Entonces este, la abundancia va a venir a mí el momento que yo empiece a realizar lo que vine a hacer, mi propósito, mis potenciales, mis talentos, mis habilidades, los pongo en juego,